Para realizar este tipo de ejercicios tienes que hacer lo siguiente. Vamos a crear una elipse, Shift, clic y arrastrar, ya sabes. Ahora vamos a cargar unos degradados. Te vas al panel de muestras, te vas a dar un clic acá. Vamos a elegir los... aquí se degradados y los de espectro que son súper buenos. Si damos un clic acá se va a cargar en el relleno. No te preocupes, vamos a dar un clic acá. Simplemente un clic acá para que solamente nos quede en el trazo no nos va a quedar así espectacular ahora vas a presionar la tecla c en el teclado vamos a dar un corte aquí y vamos a dar un corte acá este segmento que está acá lo seleccionas con la flecha negra con clic y arrastrar y lo vas a mover un poco depende mucho lo que quieras realizar te recomiendo que una vez que vas al ejercicio pruebes con diferentes distancias Vas a ver que los resultados son simplemente espectaculares ahora si gustas aquí puedes elegir un un poco más grande, pero también puedes elegir otro degradado, como por ejemplo el que viene aquí por defecto en ilustrador, también te va a quedar súper bien, pero también puedes poner otro metálico, otro espectro, bueno, los que sean necesarios. Simplemente los dejas ahí, con clic y arrastrar los seleccionas, presionas otra vez la tecla R en el teclado, ¿sí? vamos a elegir cualquier punto de anclaje, podemos elegir por ejemplo este que está acá, Alt-Click o Option-Click en el teclado, Option-Click, Alt-Click, se nos va a generar este ángulo de rotación. Vamos a poner por ejemplo, 10, 15, 20. Yo te recomiendo que trabajes con números cortos, pequeños, de 20 para abajo. Vamos a dar clic en copiar y luego Control-D. Y ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué espectacular! Te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana que te soluciona la vida en menos de 1, 2 o 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos.